Lo más importante es que yo pongo el punto de B y esto va a ir a parar, primero de todo, a mi fichero binario. Eso significa que esto ocupa 4 bytes en mi fichero binario, que ya lo hemos visto, los hemos buscado y están ahí. Y eso significa que cuando lo lea me escribirá cuatro bytes seguidos en la RAM. Por eso vosotros hacéis esa asociación de esto va a la RAM y muchas veces esa asociación funciona. ¿Por qué? Porque lo metéis en un binario y el binario es leído, va a una posición de RAM, y esto es como si estuviera en una posición de RAM. Es ponerlo aquí es casi como ponerlo en una posición de RAM, pero no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Por una cosa que os pasa. La cosa que os pasa es que esto va a ir a una posición de RAM, y la RAM se diferencia del fichero binario en una cosa. Cuando estáis creando el fichero binario, el fichero binario vosotros no lo vais a tocar nunca más pero la RAM sí, la RAM la vais a cambiar, y esto os está pasando ya a algunos, si yo creo algo que lee a la RAM y luego estos bytes los modifico, en mi fichero binario van a seguir estos bytes, porque no los he tocado, pero en la RAM, en ejecución, no, en ejecución esto puede cambiar. ¿Verdad que algunos miráis como diciendo, me suena, ¿no? Bien, ¿por qué llegamos a esta cosa después de todo este proceso? Por algo que algunos estáis haciendo y no sois pocos. Y es lo siguiente, yo hago mi gestor de entidades, y en mi gestor de entidades, en el, en el que tengo yo, me habéis visto hacer cosas como esta. Yo creo una entidad que básicamente es que tengo... En algún lugar, espacio para entidades, y digo a partir de ahora, aquí voy a tener una entidad, me lo apunto en mi motor de entidades, y eso sirve para que luego cuando yo llamo a recorrer las entidades, ese espacio que he reservado, se recorra también y se trate como una entidad. Y a continuación en estas dos líneas, lo que estoy haciendo es coger la dirección de memoria donde empieza unos datos que yo he llamado plantilla, para copiarlos con LEDIR al espacio que acabo de reservar aquí arriba. Y todo este proceso que lo he explicado, yo tengo unos datos y los copio a otro sitio, no todo el mundo los está haciendo igual. Porque no todo el mundo copia y hay quien se ahorra copiar. Y esto genera un pequeño problema que vamos a ver ahora. Aquí en el manager de entidades, al principio de mi manager de entidades, ese que no suelo enseñaros nunca, pero que al principio os lo voy a enseñar porque da igual, vosotros tendréis cosas parecidas. Aquí al principio veis que pone Entity Storage. Ahora todo el mundo me da la cabeza el gestor del manager de entidades, quiero verlo. ¿Esa ¿Eh? funciona? Sí. ¿Es una modificación? Es que no hay multiplicaciones en Amstrad. Esto no lo hace Amstrad. Acabo de explicar todo un proceso. Esta multiplicación no la hace Amstrad. Esta la hace PC. Porque esta multiplicación no ocurre cuando ejecutamos después de cargar en memoria. Esta ocurre cuando ensamblamos y antes de enlazar. ¿Vale? A ver. Esto que acabas de decir... escúchame un momento. Es súper relevante. Porque... Uno de los motivos para entender todo este proceso es entender que en cada parte del proceso ocurren cosas. Y eso también lo tenéis que saber. Muy importante diferenciar para PC. Porque esto en PC es igual de relevante que en Amstrad. En PC, en Mac y en todo lo que hay actualmente. Porque uno de los motivos para tener este ensamblador, particularmente en SDCC, es por el parecido con los sistemas modernos. Es muy similar, funciona igual. ¿Vale? Y eso nos permite... Aprender muchas cosas aquí, a bajo nivel, que luego las pondremos en práctica también en PC. Y una de ellas es esta que acabas de preguntar. La diferencia entre tiempo de compilación y ensamblado y tiempo de ejecución. Que los habréis oído nombrar así seguramente. ¿A qué se llama la diferencia entre tiempo de ensamblado y tiempo de ejecución? Es, yo tengo mi punto C, se lo paso al ensamblador y genera el punto rel. ¿sí? Bueno, pues en ese proceso, en ese punto de generar a partir del punto S, el punto rel hay un procesamiento que lo hace el programa ensamblador en ese procesamiento es donde estos símbolos existen y donde esos símbolos que existen hacen estas operaciones y esas operaciones solo se pueden hacer si no involucran cosas que van a cambiar en ejecución porque eso se hace mucho antes de que ocurra la ejecución yo aquí no podría poner por hl porque lo que valga hl en ejecución no lo sé cuando estoy ensamblando eso lo sabré cuando esté ejecutando. Entonces no podría multiplicar por hl porque hl no tiene ningún valor cuando yo estoy ensamblando para convertir el punto s en punto rel. Estoy todavía muy lejos de llegar a la memoria del Amstrad. Pero sí que maxentities vale 15 y sizeofentity valdrá 13 que tengo aquí. Esto es un 15 por 13 y el programa ensamblador sabe multiplicar 15 por 13. Son constantes, 15 por 13, y me da el resultado. Y eso se hace en el paso de punto s a punto rel tiempo de ensamblado de acuerdo este proceso de aquí es el que da valor a las macros porque las macros tienen la capacidad de hacer cosas como esta, de calcular cosas durante el ensamblado en el paso de punto ese punto rel y en ese paso de ensamblado podemos hacer cálculos complicados como el de una posición de memoria que hay que coger C000, multiplicar por 800, sumar, dividir por 50, ese tipo de cosas, y si la posición de memoria que yo quiero es la 520 y no va a cambiar, es constante. Y como es una constante, la operación se puede hacer en ese tiempo de ensamblado y poner el resultado solo, que es lo que comenté al principio para usar las macros. Vale, dicho esto, vamos aquí a lo siguiente. Este es mi almacenamiento de entidades. Mi almacenamiento de entidades tiene primero de todo una etiqueta donde hay dos bytes, que son el puntero a donde empiezan las entidades libres. Este puntero a donde empiezan las entidades libres, como son dos bytes, apunta inicialmente al principio del Entities Storage, que es el almacenamiento. Entities Storage es la dirección de memoria donde hay un punto DS, Entities Storage Size, que esto sabéis que DS es un número de bytes el número de bytes que ha salido de esta multiplicación pues si es 13 por 15 o si es 15 por 15, o si es 15 por 20, lo que sea eso es el número de bytes que tengo yo aquí a partir de esta dirección de memoria para almacenar entidades dime en a hora de hacer el pasa de ahí la multiplicación yo esta multiplicación la podría poner aquí. No hay problema. Al final el resultado de la multiplicación es un número que es lo que necesitas de ese. Lo único que necesito para estas operaciones, para que sean válidas, es que el resultado se pueda calcular durante el ensamblado. Por tanto, los números que estoy multiplicando tienen que ser constantes. Tienen que ser conocidos en el momento en que ensamblo. ¿Qué es lo que decía antes? Yo no podría multiplicar por el contenido de HL... Porque mientras ensamblo eso no tiene ni sentido, no existe porque no estoy ejecutando. ¿Vale? Entonces no podría poner por HL, no tendría lógica, no tendría sentido. ¿Vale? Estaría confundiendo lo que ocurre mientras ensamblo con lo que ocurre mientras ejecuto. O lo que es tiempo de ensamblado, tiempo de ejecución. Vale, Pero como estos son números, yo los puedo poner ahí y entonces el programa ensamblador los multiplica y ya está. No hay problema. Son números conocidos en el momento en que ensamblo. ¿Vale? si no, si pruebas a poner algo que no es conocido te dará error, te dirá que no puede ¿vale? entonces, da lo mismo poner esto aquí que no, el programa ensamblador lo va a entender igual porque al final va a ser punto de S y un número, que por cierto punto de S sigue siendo también una directiva del ensamblador, es una utilidad para generar bytes porque claro, como aquí hay bytes antes pues aquí el punto de S me pondrá ceros pues 40, 50, 200 lo que salga de la multiplicación que es el espacio ...que yo luego voy a cargar en memoria... ...donde van a ir las entidades. ¿Se entiende? Ya está. una forma fácil de hacerlo, ¿vale? Hay otras formas, pero esto es una fácil. Al final, si os fijáis, pongo una etiqueta más... ...a la que llamo señal de inválido al final. ¿Por qué? Porque todas mis entidades... ...el primer byte de mis entidades en este sistema... ...es obligatorio que sea el byte de los componentes. Y yo cuando tengo un byte de componentes todo a cero... Entiendo que la entidad no es válida. Una entidad no válida marca el final del array. ¿Vale? Con lo cual, yo pongo todas las entidades y luego necesitaría al final una entidad no válida. Pero me basta con añadir un byte, que es el del principio. Para decir que hay una entidad no válida. ¿De acuerdo? Así que añado un byte, componentes inválidos. Y eso me indica el final del array donde acaban todas mis entidades. ¿Vale? Esto es mi array de entidades... Que yo, como digo, lo tengo aquí y lo voy llenando copiando datos hacia él, que es lo que he hecho siempre. Pero si yo dijera, ¿para qué voy a copiar los datos si ya los tengo? Lo que voy a hacer es ponerlos directamente ahí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Me voy a llevar esto, lo comento, y aquí lo que hago es decirle, oye, todo esto de aquí, ¿sabes qué? Que ya no está aquí. Todo esto ya no está aquí. Ahora está en otro sitio. Me lo voy a llevar al main, porque soy así de happy. En el main me mola más. ¿Vale? Entonces me lo traigo aquí al main. Y entonces el Entities Storage, que es la etiqueta que me marca dónde empiezan las entidades. En vez de decirle ponme un montón de ceros, yo cojo Entities Storage a ver, y me lo llevo aquí. Lo hago global porque en el otro lado he puesto punto global, tiene que ser global. Entonces, como pongo el entity storage aquí y lo primero que hay aquí es justo la definición de la primera de mis entidades. Que lo he hecho con macros, ¿vale? Pero da igual, son bytes al final lo que se van a generar como los puntos de B. ¿vale? lo que os he dicho muchas veces. Estas macros las he explicado lo que hacen, no cómo funcionan, pero lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que estas macros al final es exactamente lo mismo que poner punto de B, uno a uno, con los valores de la entidad. Con comprobaciones de que esos datos están bien, pero punto de B, nada más, de acuerdo? Así que esto de aquí abajo es equivalente a poner el punto de B de los componentes estos, el punto de B del tipo, el punto de B de 10 y de 148, la primera entidad, ¿vale? El invalid signal, vale, la señal del final, me la llevo al final de las entidades que tengo ahora, aquí, ya está. Aquí es donde acaban mis entidades, ¿no? Tengo mis entidades aquí definidas, aquí empieza mi array de entidades y tengo que decir dónde está la primera entidad libre. Como todas estas no están libres, que ya las he de inicio puesto así, pues voy a decir que la primera es donde está mi invalid en signal. Es decir, justo al final de la última de las entidades que tengo aquí. Aquí es donde empezarían las libres, solo que no deja espacio para más. ¿Sí? ¿Se entiende? pongo el puntero de las libres apuntando aquí, que es donde acaban mis entidades. Y aquí están todas mis entidades, es donde empieza entity storage. ¿Se entiende? Ya tengo mis entidades definidas, ya no tengo que copiarlas a la array. Ahora, como no tengo que copiarlas, mira, me voy a ahorrar el memory, el man entity init. Me lo ahorro, porque el init lo que hacía es inicializar el array de entidades poniendo todo ceros y cosas así, poniendo el puntero inicial, pues ya lo he puesto yo a mano, me lo ahorro. Y ahora todo esto que antes hacía, que era copiar las entidades, me lo ahorro. Ya no copio entidades. Ya están dentro de mi array de entidades. Aquí tenía un segundo invisible wall, que aquí solo tengo uno. ¿vale? Si os fijáis, había creado un segundo invisible wall. ¿Os acordáis? Y aquí hay un invisible wall, pues voy a crear un segundo invisible wall, fácil, lo copio. Dentro de mi propio array de entidades, pues copio y pego y tengo otra entidad. Está a continuación, esto son punto de Bs. Los he copiado, los he pegado, tengo más de Bs. Con otra entidad, que en vez de ponerla en 0,148, la ponía en 20,148. Ya está. He cambiado un punto de B. Tengo otra entidad a continuación. ¿Sí? Entidades, entidades, una, una, una, una, ya está. Ese es en mi array de entidades. Si ahora ejecuto, ¿esto funcionará? Por lo que he dicho no. Vale. Apuestas, ¿cuántos creéis que funcionará? Enio, Enio apuesta por mí, me gusta. Por allí dicen que también, ¿Laura? Vale. Me acuerdo de algún nombre, ¿eh? pero de los demás, como no lo tenéis, me acordaré de dos o tres. Primero vamos a ver si ensambla. Que tenemos que pasar el primer paso. Y el primer paso es que no ensamblamos. Multiple definitions en main s.45. No sé lo que estás diciendo exactamente, espérate a que lo mire y ahora... A ver, uh, aquí me dice que esto no le gusta, ¿vale?, 45 y 56, ¿qué es este, porque lo he llamado Temple Invisible Wall, pues este es el 2, ¿vale?, Temple Invisible World 2. Ahora voy con tu duda, ¿vale?, bueno, hemos ensamblado, pero ahora me da un warning. y Dice, Entities First Free, referenciado por el módulo Entity Manager, Undefined. ¿Por qué me dice que no está definido Entities First Free? ¿Por qué no está Porque falta un doble dos puntos... Porque la he hecho local y en el otro sitio digo que es global. ¿Vale? Vale. Tu duda. Tú dices, estoy usando invalid ensignal, que aquí en este punto no existe, está al final. No hay problema. Porque el ensamblador, cuando ensambla un fichero, cualquier cosa que tú pongas de ese fichero, él la puede referenciar. El ensamblador en este caso no es como C. C, por ejemplo, es un compilador de una sola pasada. Entonces, C como compilador de una sola pasada, si tú en un momento dado haces uso de algo que todavía no se ha definido, te va a decir esto o que no se ha declarado porque lo puedes declarar, de, esto no sé lo que es. Este, antes de decirte no sé lo que es, hará una primera pasada y si lo ha encontrado, luego ya no te dice lo que es. Primero hace una pasada para construir los símbolos que hay aquí y luego los usa. ¿Vale? Si yo le pongo un punto global. Y esto de aquí luego el linker lo encuentra, no hay problema. ¿Vale? Muy bien. Ahora ya deberíamos de haber corregido los problemas. No sé si quedará alguno. Vamos a ver si ejecuta y funciona. A lo mejor hasta funciona. Uy, vaya, me ha salido fuera de la pantalla. Fijaos. Funciona. Y me muevo y tengo los, las paredes invisibles a izquierda y a derecha que he creado. Que no me dejan pasar. Que de hecho las voy a hacer visibles... Las paredes invisibles a izquierda y derecha. Las voy a hacer visibles poniéndole aquí... Las hago visibles y ahora como vemos las paredes... ¿Cómo has dicho? No, he hecho el símbolo que utilizo para las dos. Ahora te lo explico. ¿Vale? Tengo las dos paredes visibles, veis que no puedo pasar. ¿Vale? Lo que he cambiado es el símbolo CMPS es Invisible Wall que utilizo en los dos lados para inicializar el primer db de los componentes. ¿Vale? Muy bien, ya está. Pues para qué tanto rollo de hacerme un array de entidades y copiar y, si, si las podía poner a mano en el array, ¿no? Si veo que Laura se está adelantando, ¿no? Puedo poner las entidades a mano? ¿Cuántos habéis puesto las entidades a mano en el array? O, en su defecto, otra opción. Las habéis puesto en una posición de memoria y en el array lo que hacéis es apuntar a ellas. Que también, vale. O sea, yo lo que podría haberme hecho es un array de punteros y meter los punteros a estas posiciones y estoy usando esos datos. Recordemos, todo esto son punto de Bs que van a la memoria. Y de hecho, para entender que estos son punto de ves que van a la memoria, vamos a hacer la misma técnica que hemos hecho antes. Antes del Entities First Free, este de aquí, yo en, en Entities no, justo antes, voy a poner .db, 0 xf 0xa, 0xbb, 0 xf por ejemplo, f mismo, me da igual. Lo voy a ensamblar. Y ahora voy a ver mi binario. Y voy a buscar mi... FEAA, que es donde empiezan mis entidades, ¿vale? Fe A, BB, EF, y lo que viene a continuación es la primera de mis entidades. ¿O no? ¿Qué son estos dos primeros bytes? Exacto. Los dos primeros bytes son este W de aquí que es el que, el que apunta a invalid signal es el puntero a donde tengo espacio libre. Los dos primeros bytes que tengo aquí. Por tanto, en la posición 4866 tiene que haber un 0, que es donde está el invalid signal ¿Vale? Eh, a continuación, ahora sí, este F0 de aquí ya es los componentes de la primera de mis entidades. Esos son los componentes de la primera entidad. Y a continuación, veis que tengo 80, 0A. ¿Qué puede ser 80, 0A? Veis que aquí tengo la primera entidad como tipo, ¿vale? Por tanto, el 80 es el tipo, es el que me dice que es Crimson. Y a continuación, el 0A. ¿Lo veis, el 0A? 10. Esos son los datos de mi entidad que por eso os he dicho que yo tengo las macros, pero al final es como poner los puntos de B uno detrás de otro, es lo que hacen mis macros. Y por tanto tengo mi array de entidades todas seguidas con las entidades en memoria. ¿De acuerdo?